Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Y seguimos dándole vueltas al tema de cómo ahorrar en la factura de la luz. Ya sabéis que hace poco he publicado la guía para ahorrar en la factura de la luz. Está aquí, aquí con datos actualizados desde 2020. Muchos de vosotros me habéis preguntado por el tema de la potencia máxima que podemos tener contratada o que deberíamos tener contratada porque no sabemos muy bien cómo calcularla. Entonces comento algunos métodos en la guía y hoy vamos a ver uno de ellos que es conectarnos a la web de nuestra distribuidora para ver los datos que nos da el contador en tiempo real. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo con la distribuidora IDE, que es la distribuidora del grupo Naturgy. Como he comentado y comento en el libro, en la guía, las webs de nuestras distribuidoras nos permiten conectarnos y obtener una serie de datos de ahí entre los datos que nos permiten obtener y las cosas que nos permiten hacer, está la medida de la potencia instantánea en un momento eh, que estamos consumiendo. Entonces eso nos viene muy bien para saber cuál es la potencia máxima que necesitamos contratar. Mirad, vamos a ver el ejemplo de la web de IDE, IDE es la distribuidora del grupo Iberdrola. ¿De acuerdo? Aquí si no tuviésemos... Si nunca hubiésemos accedido, si no tuviésemos acceso, pues tendríamos que registrarnos y nada más, es un registro normal y corriente, nos pide el CUPS, que lo vemos en una factura y listo, nos registramos, como nos registramos en cualquier sitio, ¿vale? Yo ya estoy registrado, así que vamos a entrar. Mirad aquí lo que nos muestra, os he dicho antes y os vuelvo a decir que prácticamente esto mismo lo podemos ver desde la app del móvil. Otro día os contaré cómo se hace desde la app, pero ahora lo vamos a ver desde el ordenador. Y esta es la primera pantalla que nos encontramos. Mirad, por ejemplo, aquí nos dice que el 76% del consumo de este domicilio es en horario valle, que es desde las 23 horas a las 13 ahora. Y el 24% es en horario punta, desde las 13 a las 23 de acuerdo? sí que esto está bastante optimizado. Pero bueno, vamos, a, vamos al grano, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el menú tenemos un menú de consumo, un menú de acceso al contador, conéctate ahora, nos vamos a conectar, ¿vale? Aquí hay una serie de medidas que que yo he hecho durante este tiempo, e incluso se pueden programar medidas, por ejemplo, decir, no sé, a las 4 de la mañana tal día que me haga una medida y hacerla. Entonces vamos a hacer una medición ahora mismo. Le damos a nueva medición, tarda un poquito porque esto es tiempo real, se está conectando ahora mismo desde la central de, de la distribuidora a este contador y en este momento está consumiendo 0,2 kilovatios de potencia. Lo que tengo conectado ahora mismo es el de deshumidificador. Entonces, mirad, voy a ir y voy a conectar, por ejemplo, la vitrocerámica y un calefactor y vamos a tomar una nueva medida y vamos a ver lo que viene, ¿vale? Vale. Bueno, he conectado un radiador del baño, el calienta toallas y un radiador de estos de, de resistencias. Entonces, vamos a hacer una nueva medición, a ver lo que mide ahora, teniendo datos. Ahora mide 1,4. Venga, pues voy a enchufar otra cosa, voy a enchufar la vitrocerámica, por ejemplo. Un segundo. Venga, ya he enchufado la vitrocerámica. Si no salta el ICP, a ver cuánto estamos consumiendo ahora. Conéctate ahora, nueva medicina. 2,6 y tengo contratado 2,3 y de momento no me ha saltado el ICP, ¡wow! Pues no tardará en saltar, o si no es que por la tolerancia del ICP, pues mira, Estamos consumiendo ahora mismo 2,6 kilovatios cuando mi potencia máxima contratada es de 2,3 Bueno, no quiero alargarme más en este vídeo. Acabamos de ver una forma muy sencilla para medir la potencia que necesitamos en un momento determinado. ¿Qué potencia necesitamos tener contratada con la eléctrica? Conectamos los electrodomésticos que deseamos tener conectados a la vez, sin que nos salte el ICP y hacemos una medida. En fin, espero que os haya servido el vídeo y si queréis ahora podéis ver la siguiente píldora, que también eh, va de, de este tema de sacar información de la web de la distribuidora. No olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y sobre todo no olvidéis ser felices y sonreír. Chao, chao, nos vemos chicos, hasta luego.